Muy buenos días, gracias a Dios por este día de hoy jueves 11 de julio del 2019 Ya casi dándonos un olorcito a pavo asado de Navidad, que rápido se va el tiempo En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes Por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con nosotros todo el contenido que les tenemos preparado aquí en de mañana en materia de análisis, comentarios, entrevistas, noticias locales, nacionales e internacionales. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros Carolina Medina y Francis Rodríguez llevándole todas las incidencias. Gracias a Telenor Canal 10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 Circula un ambiente anticiclónico, lo que está provocando aire cálido desde el este-sureste, lo que arrastra pocas nubes. Vamos a tener un cielo despejado, mucha radiación de sol, temperaturas bien altas, por lo que se recomienda ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras, y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Hoy, pocas lluvias. Estas son las condiciones del de tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Y hoy, producción nos tiene listo un trabajo de sondeo en las principales vías públicas de aquí de San Francisco de Macorís, sobre... ¿Qué opina usted sobre el conflicto entre Danilo y Leonel dentro del PLD? Este sondeo nos lo tiene preparado producción para que usted emita su opinión. Llame al programa, comparta con nosotros y diga su, también su opinión. ¿Qué opina usted sobre el conflicto entre Danilo y Leonel dentro del PLD? Veamos este trabajo. ¿Qué opinión sobre el conflicto entre Leonel y Danilo? ¿Qué tú opinas de eso? Vale, no eso. Porque está feo. Ay, está muy, está muy... ¿Tú crees que hay división en el PLD? Claro, claro. ¿Y tú estarías de acuerdo con una modificación constitucional o no? Claro. Ese es un caso difícil de resolver. No, no, la ambición de cada uno de los dos eh, lo va a llevar a que... El pueblo no le está poniendo atención a ellos de nada. Ellos saben que están perdidos y ahora con ese problema de ellos que hacen es agravar más la situación. Que ellos dos deberían resolver eso. Ellos dos. Y no poner a gente de calidad como Johnny Ventura en ese desorden. Que ellos dos, como son de mismo partido, deberían resolver eso, ese, ese, ese asunto es un problema que, que está resuelto ya en la Constitución de la República que dice que no se pueden eh, elegirse Pero la elección está prohibida y también no quiere respetar eso, digo yo O que quieren mantenerse en el poder eh, aún se le ha cumplido los, el periodo legal que donde eligieron y entonces hay una fuerza, de, un choque político entre un, que es un, de un solo partido, entonces están, están por dividir una, un lado con otro ¿Usted cree que están divididos? ¿O que bueno, se van a dividir? No, todavía no están, todavía. Ellos están luchando por eso. Una parte que le conviene que no se divida Porque si se dividen ahí, esos entonces van a tener problemas turísticos para adquirir el poder. Y, y ellos no quieren ca, eh, caer en, esa, en ese error, y entonces van a caer presos. Claro que van a dividir. Las y se odian a muerte. Claro. ¿Usted cree? ¿Pero usted cree que ellos, el, el leonel defiende la constitución o sus intereses? ¿Cuál de la dos? Sí, yo creo que sí, que hay división. Creo que ya no van a estar ¿Y sobre ya? la reelección, tú crees que va o no va? Creo que sí también, son una charatán. No, si quieren que se divida, sino que siga sí, igual, voy a seguir yo siempre. ¿Usted cree que la reelección va o no va? Claro, la reelección va. ¿En caso de usted votaría por ella? O sea, no estoy en eso, de, de, de, de nadie ahora mismo. No he decidido mi voto. Hay una división, pero a la final de la jornada, ellos se juntan. ¿Usted cree? ¿Por qué segundo? Porque sí, porque ellos dijeron una vez que ellos no se dividen. Uno apoya a uno, sino uno apoya al otro. ¿Y la reelección? ¿Usted cree que va o no va? Bueno, eso está un poco difícil, pero pues hay posibilidades de que vaya. Porque el poder se impone. ¿En caso de usted votaría por una...? Sí, yo votaría porque porque tenga más, más, más popularidad. Me parece que Danilo y Leonel Fernando están luchando por el ego. Tienen la economía paralizada. Me parece que los, los empresarios, los grandes que dominan este país deben reunirse con ellos dos para buscar la estabilidad de nuestro país y los desvíos que se están sucediendo. Eh, hay tres casos que están desviando la atención. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? El es caso de Brett David Ortiz, lo de general y el coronel. Pero estamos viviendo una vida. ¿Usted pesa. cree que hay reelección? Eh, si se respeta mi hermano Danilo Medina, no debe de asistir a la reelección. Bueno, me parece tal como Leonel, reconociendo que. Al ascenderle al poder por primera vez, tuvieron cambios sociales en el país. Ajá. También eso sucedió con Danilo Medina. Ahora la crisis política que haya en tela dentro del partido, eso es un asunto que hay que ver como desenlace al final de la. ¿Cuál usted cree que será el desenlace? ¿División o unidad? Es, el PLD siempre se une. Siempre. Sí, eso sucede. No, no, no, no, no esos son dos sinvergüencias, los no, dos. No, esos son, son igualitos, ¿no? no. Bueno, es que saben que ya tienen que. Y ya paso a otro, ya saben que ya tienen que retirar. Ya estar, que, ellos, que, ellos creen que hay países de ellos. Ya que se retiran, que le den espacio a otro. No, no se, se van a matar. Porque Danilo no quiere soltar eso. Quiere relajar el pueblo. Y, y, y Lionel no quiere dejar que Danilo siga con ese relajo. Es una dictadura que tiene Danilo. El oh, desenlace es eh. que al final se van a unir a ver si se quedan ahí para seguir haciendo lo mismo. ¿Cuál lo mismo pero, de un qué? o no. Ah, lo que están haciendo, que ¿Qué? tienen el país secuestrado. Un anciano, como quiera, van para afuera y van para la cárcel, todo. La pandilla entera va para la cárcel. Bueno, yo de eso no te puedo decir porque... Eh, Galen quiere quedarse y, y, y Leonel quiere que con poder. En definitiva, ¿usted cree que a Leonel lo expulsará? Sí, puede ser que sí. ¿Y una posible reelección? ¿Usted estaría de acuerdo con él? No, no estoy no de acuerdo que dé chance a otros que diga que, que, que, que, que, que el poder. Bueno, esto es un, esto es un show político del de Partido de la Liberación Dominicana, pero entiendo que ese partido que sigue por ese camino se van a dividir. Y nada, eso le haría un bien a la sociedad que se dividiera, porque ese partido le ha hecho mucho daño a la democracia y a la institucionalidad de este país. ¿Usted cree que va a haber división? ¿Y, ¿Y Leonel, ¿quedará expulsado, reelección qué? Cuénteme. ¿Cómo ¿Leonel, ¿usted cree que quedará expulsado del PLD o qué? No, a ellos lo que les cuesta es llegar a un acuerdo. Porque si no llegan a un acuerdo... El partido lo que va a hacer es que se va a dividir y van a salir del poder en el 2020. ¿Usted cree que sale? Sí, se ha dividido, sí. Bueno, la, ¿La reelección va? Sí. ¿Pero entonces hay división? No, no. ¿A, ¿Va a haber división, sí, el partido? Okay. ¿Por qué? Es porque bueno. Danilo va a ser presidente. Que se quede que esté que está, que Ah. Que, está, que se que Yo entiendo que entre ellos hay una situación de, de competencia eh, por la presidencia. Entiendo que por la salud de la nación, por el bienestar de la nación, debe ponerse en Requiere nuestro país de la unidad, la unidad de sus mejores líderes para sacar a nuestro país adelante. Ah, que eso está mal, no puede estar peleando con. Por... ¿Usted cree, que, usted cree que, que el conflicto se terminará o se agudizará? Se ¿Por qué? Porque va a seguir. Se va a extender. Bueno, todos no saben que ellos. <risa> saben los no Todo lo que diría es que, que no me ponen de acuerdo. Eh, vos Trabajo con el partido de eh? ellos. no pongan de acuerdo, con el partido. ¿Qué usted cree que podría pasar en los próximos días? ¿Se o ¿Usted cree que bajará la tensión sí. o qué? Bueno, ahí no puedo opinar, no sé. No entiendo bien. No entre Leonel y Danilo, ¿qué usted cree que va a pasar entre que ellos? Que nos lleve el día uno dos. a dos, bandidos, dos. Son dos bandidos, los dos son dos tremendos bandidos. ¿Qué usted cree que pasará entre ¿Qué es lo que va a pasar? Nada. Y ponerse ellos junto con el de ese de Danilo ahí. No, no, mejor que se, que se quede la, la Danilo ahí. Leonel no, que no... Pero en ese conflicto, ¿qué tú crees que por qué podrá pasar? ¿Tú, bueno, ¿Tú crees que habrá no, división? No, se puede dividir, se puede dividir, se puede dividir. Eso sí, no le buscan una solución a Edro, que puede haber un problema. Están hablando cada quien para su lado, ahí tú me entiendes. La posición es difícil, bueno, yo creo que ellos eh, deben reunirse y hablar porque una le sin tregua que tiene, pero así no va a llegar a nada. ¿Usted cree que habrá consenso o se impondrán? Hay consenso, ellos son inteligentes. Bueno, el que tiene poder, tiene poder y quiere imponerse, pero el viejo, el viejo Leonel es buen hombre. Pero entonces, ¿qué usted cree que podría pasar en lo adelante? ¿Se agudizará la crisis o se manejará? Va a ir la crisis porque el otro va a querer ir. La crisis va. Entonces, Leonel se, se iría de PLD. Podría irse de PLD porque quiere ganar. Bueno, eso es un conflicto que solamente ellos lo saben. Por la sencilla razón de que ellos son blancos, se Pero creo que. Me gustaría que siga Danilo. Ya el leonelismo lo conocemos. Danilo es mucho mejor. ¿Usted cree que llegarán sí. a un acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, porque yo siempre he sido así, unido. Sé. ¿Qué usted cree que sucederá entre el conflicto interno entre Leonel y Danilo? ¿Usted cree que se arreglarán las cosas o empeorará? No sé. No. ¿Por okay. qué? Porque cada quien va a dar por sus intereses y cada quien quiere la parte del partido que corresponde. Entonces no va a haber acuerdo O sea, hay división. Ahí. Bueno, de inmediato damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez y Carolina Medina. Buenos, buenos días. Julio. Buenos días. Buenos días. Carolina. Y Hola. saludarlo con sí. este tema tan candente que bueno. hay, que buenos ha tenido días. en ascuas ya 16 días el Congreso cercado con militares. Y al país. Lo que Pero tiene el el país. Siento que la sociedad no va a alcanzar conocimiento. Ni, la, ni el grado de responsabilidad que entraña el tomar la decisión de votar por alguien. Porque se está quedando en que eso es un pleito de ellos, que se maten, que se está dividido, que tal cosa, y menos el tener conciencia que en ese en esa disputa se disputan la regla más importante que es la constitución de la república. Ver lo sencillo, que eso no va a pasar, que eso esto, que eso lo otro, para mí en lo particular extraigo de este sondeo toda la debilidad que un pueblo y toda la fortaleza que puede tener el que está ostentando el poder para cometer lo que le venga en gana. Porque es un pueblo desprovisto de condiciones de conocer que lejos de lo que le vaya a beneficiar a Lionel o a, a Binader o a los que están contrarios, en principio y en esencia, ciertamente la constitución no debe tocarse. Y en estas condiciones, Fidel Santana y ya Fulvio, aquí en este programa, había dado detalle de que en su celular, en el celular del diputado que le presentó el, el, el mensaje, estoy autor, le estoy contactando porque estoy autorizado de las altas instancias en escritura que podemos llegar hasta 70 millones de pesos. Decídalo, que estoy esperando su respuesta. Son denuncias Óigame. muy graves. De hecho, escuchaba eh, bien temprano a Fidel Santana, donde llamaba a, a un eso. espacio, y lo decía y lo recalcaba, eh, el ofrecimiento de 70, uh -huh. los 25 millones y demás. Y, y causa mucho pesar eh, escuchar eh, eh, la poca conciencia que tiene la ciudadanía del tema, de lo grave que es y de la situación que se está dando. O sea, muchos desconocen, algunas de las personas que se les preguntaba en el sondeo decían que no saben o porque sí, y otros, eso es un problema entre ellos, Danilo y Lionel, o son todo más de lo mismo. Y se olvidan de las implicaciones que conlleva una reforma para el país y para la democracia de nuestro país. De, nuestra, de nuestro país, valga la redundancia, o sea, nosotros debemos de saber como ciudadanos, y de hecho nos gustaría escuchar, eh, que nos llamen, personas con un poquito más de profundidad sobre el tema, sobre lo delicado y sobre la situación que es, no que solo sea un conflicto entre Danilo y Lionel, sino que conlleva todo esto, cuáles son las implicaciones, cómo nos afecta como ciudadanía, como Estado libre, democrático y que donde todos tenemos derecho a elegir, no que se imponga el deseo de uno o de dos, en este caso del señor Danilo, de reformar y en si se quiere del, del expresidente Fernández, de tener la oportunidad de volver a llegar, ya que nos ha gobernado varias veces. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una panorámica un tanto eh, delicada, tensa, y que la gente tiene que saber que esto se le puede salir de control a propósito del llamado que hace Luis Abinader para mañana a manifestarse, a protestar en todo el derecho que tiene tanto como partido y la ciudadanía propiamente de ir a hacerlo. Pero esta situación se le puede salir del control a, a, al país de control, muchachos Entonces bien. nosotros tenemos que estar bien claro Con lo grave y delicado que es esta situación bien. que estamos viviendo Este sondeo, que es un sondeo Refleja en palabras llanas Lo mismo que ha reflejado Los estudios científicos de las diferentes encuestadoras Que han hecho preguntas relacionadas a este tema más del 70% de la población no quiere regresión. Ahora bien, cuando usted cambia las reglas todos los días, usted está alterando el sistema de paz y de sosiego. Y en una nación como la nuestra, donde la democracia es incipiente y una democracia todavía débil, al usted cambiar las reglas de la Constitución, cada rato, antojadizamente, como usted lo quiera hacer, Simplemente está debilitando las instituciones y está debilitando el ambiente de inversión, tanto nacional como internacional. Y está provocando que la economía dominicana también sufra por esta consecuencia. No obstante a ello, una de las cosas más graves es lesionar la carta magna por asuntos personales. Nosotros, por ejemplo, el PRM, mañana no es el PRM, Luis Abinader, no es el partido. Luis Abinader llamó a congregarse en el Congreso mañana a las 9 en protesta a la modificación de la Constitución. Muchas personas dicen que nos estamos aliando a Leonel. No, no es un caso de Leonel, no es, un caso, listo, ¿no? no es un caso ¿Eh? de, de Luis Abinader, No es un, caso, es un caso de la Nación, es un caso de la Constitución. Es un caso de nosotros respetar la carta que nos guía a nosotros. Para nosotros, el uno o el otro, eso da igual. Mira, Para nosotros no hay ningún tipo de diferencia. Eh, Lo que sí establece la diferencia es la Constitución. Profanarla antojadizamente por intereses personales. Mira una cosa, yo entiendo que han logrado desvirtuar todo cuanto es el escenario que se presenta cuando un gobierno trata de permanecer a costa de cualquier precio. Y ya lo dijo en el discurso del 27, de conservar el gobierno a costa de cualquier precio, en palabras que aunque la gente lo vio muy bonito en, en discurso, estaba mandando un mensaje de lo que estaría produciéndose hoy ahora hay que reconocer que Danilo ha puesto al país en vilo con la espera de una de una simple palabra de una simple palabra no ha puesto a, a, a, a, a movernos a los que somos políticos, a los comunicadores al país y otros restos que como el sondeo entiende que es un pleito de ellos y no un pleito de, del país es interesante el planteamiento que hace un catedrático acerca de la eh, violación a la Constitución porque se tiene en claro que la propia Constitución habla de la, la supremacía y que los actos administrativos que subvierten el orden son, son inconstitucionales y es un acto administrativo del que está gobernando que procura establecer entonces un orden provechoso para un plan exclusivamente para trastornar o quitar lo que era la cláusula más importante de la protección al que gobierna en contra del que gobierna obviamente que la constitución tiene que protegerse porque el pueblo está en, en una regla de juego que establece que son cuatro años y que si usted se relige en el momento que usted está gobernando, sería un solo este periodo y nunca más. Y lo aprovechó en el 16. Al aprovecharlo en el 16, es que se encuentra, parece ser como si fuera una especie de error de cálculo. Ni. Y ese error de cálculo lo quieren, re, lo quieren Tú sabes echar que... para atrás, aún no obstante haber firmado un acuerdo que, cogió, que ya tomó la cosa juzgada porque fue sometido procurando establecer la ilegalidad de ese acuerdo y el tribunal electoral, al tratarse de un tema administrativo o de grupos de un partido, lo ha definido como bueno y válido y ha pasado qué ha pasado que ya no había otro recurso porque se conoce en única y última instancia tú sabes qué pasó ayer eh, francis y carolina todas las aves de rapiña se unen al cadáver están volviendo el Lo país de miguel fue están fenomenal. volviendo, están volviendo el país un cadáver que en busca de, de ese de fue... y en busca de defenderse su impunidad el hombre de la barquilla azul Sí. Pues lo dijo públicamente, autorizando a sus legisladores a votar en favor de la reelección. Sí, solo si es Danilo. Si es Danilo, todo, todos, todos apoyar a Danilo. Si no eh, es Danilo, esa... nada. Si no es Danilo, nada. Él, él, él es se una refiere, alianza total él se refiere con, al, con Danilo Medina Al, partido, al partido revolucionario moderno Que si no, se le puede llamar así porque Si se le puede Dominicano. Si, eh, Dominicano si se le puede llamar partido Porque este señor ha acabado con el mismo Usted lo escucha hablando Yo siento que tengo la dignidad moral Para referirme al pueblo y llamar Pero qué dignidad moral tiene ese señor ese fue el mismo del pacto de las corbatas azules, que en aquel momento estaba de acuerdo a, a, a estar con Leonel y buscar que el señor Leonel Fernández pues, pudiera habilitarse y hoy está con Danilo Medina. O sea, es un oportunista de la política que acabó con el segundo partido de oposición de este país. Y usted lo escucha hablando hoy y dando este tipo de referimientos. ¿Qué oposición es esta? Él es un partido de gobierno igual que el mismo eh, PLD o danilismo, si, si se quiere y le llamamos así. Creo que es un acto muy irresponsable del presidente de la república Que en estos momentos, viendo la tensa situación que nosotros tenemos como nación Que no se refiera a la república dominicana, a los dominicanos Pero En el caso o, de Leonel, porque cosa. Leonel es, es, no está en el gobierno Vamos a decir, es un político que de alguna manera no tiene tanta responsabilidad hay. directa con la ciudadanía Que como el presidente, el señor Medina ah, y hay te hay cedo la cosa. palabra Sí, sí paréntesis bueno, Termina, termina okay. Y el, el, el presidente Medina le corresponde hablar y dirigirse a la ciudadanía porque esta situación, estos conflictos que ellos tienen de manera interna, nos están afectando de manera directa a sí. nosotros como ciudadanos. Sí. Y ha sido un incoherente y lo decía, porque ha cambiado de parecer en los diferentes momentos en que ha tenido que, eh, o en las diferentes situaciones en que ha estado él eh, ligado. Y nos vamos a cuando antes, antes de cuando era antes de ser presidente, cuando era candidato, que él decía cuatro años y muchos sí, son, sí, sí, claro. porque reelegirse, no, no, no, no, pero cómo va a ser, cuatro años, podridos, después dice de los cuatro años. Y, y todos los referimientos que hacía a la reelección, que los recordamos, todas las implicaciones que según Danilo Medina en aquel momento tenían, que parece que cuando eh, se religió hace en, antes, en este mandato, se le olvidó todo lo que decía. Pero no solo el de los cuatro años y nunca más, también lo que hacía en referencia a la reelección. Y ahora te, lo tenemos, que quiere continuar, pero, pero tú tienes que, que ha, ser coherente. Mira lo que hay también, es la primera vez que yo veo que precandidatos de un partido que están Tenemos terciando que están terciando para una candidatura presidencial todos están a favor de la reelección y Margarita Muda ella no sí, habla. sí eso pensaba también ella Buenos no días habla. ante o sea, esta qué vicepresidenta nos gastamos Buenos días buen día Buenos días se fue pues bien Inténtalo eh, nuevamente eh, todos esos precandidatos están defendiendo su espacio, por ejemplo, Miren, el, el de turismo. ¿Qué rol debe de asumir la vicepresidenta de la República en relación a este conflicto? Bueno, lo que pasa bueno, que con, ella, por ella la situación es que ella también es una precandidata. Por la situación del cargo, ella debe, debe de tener de, mucho cuidado. No, Pero y qué cuidado. Mira ¿Y cosa. qué cuidado, porque está en vilo la constitución. Debe del de asumir país. un rol Entonces, de pos en la constitución. posiciones. No se trata de Danilo Leonel en este caso, ya debe de fijar posiciones. Yo entiendo que sí, pero hay una parte que a mí me ha preocupado también, y es que a todo esto, la población, vuelvo y repito, o una parte, porque hay mucha gente, ahí está la llamada, vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buen sí. día, buen día. Le habla Rafael García. Rafael. Eh, la verdad es que escucharla a ustedes hablar eh, es algo hasta visible, ¿Algo? Porque es visible, es visible. Porque, eh, visible. Francis, tú sabes que el grupo de Leonelli se ha pasado ahí ocho años callado eh, y que nunca había salido a defender la aplicación de la Constitución. Dime tú, por ejemplo, en qué parte de la Constitución se establece que un legislador que tengan que salir a, a, a dar a la produce, a dar a buscar, no, eh, esa no es la función de un legislador y nadie, y nadie nunca ha despedido eso, Por no solamente eso sino que en la constitución están establecidos 31 derechos fundamentales que ninguno se le cumple al pueblo dominicano que ninguno se le se, eh, eh, eh, se defiende en, en, en este país sin embargo, ahora están este grupo de general, eh y un grupo de fascinerosos que están ahí frente al Congreso a defender una supuesta constitución que ni siquiera conoce, tu has visto eh, que llevan ahí, incluyendo a haitianos, haitianos que no miras ni siquiera están legales en este país, y los llevan ahí a, a pintar un libro de algo que ni siquiera conoce, o sea que no es más que un show político lo que se está haciendo, y no es cierto que sea de que dependa de la constitución, porque la constitución tú sabes que en este país es un traje a la medida, la academia, no, no, yo no la, puedo la, no la la, puedo no permitir que tú pienses que eso sea de esa forma, eso es falso, eso es falso. Óyeme, la constitución no tiene sus reglas, mira, permíteme decirte algo, permíteme. Productor, mira, vamos a permitirme a mí hablar, pues está bien, muchas gracias por tu opinión. Óyeme una cosa, porque él no dejó hablar. No es cierto que la Constitución sea eso lo que usted ha dicho. No es cierto que la Constitución establezca eh, estas debilidades que están presentando que son como simple los diputados que dicen eso se va a hacer, tenemos los votos y a cuesta de lo que cuesta. Usted sabe, usted no es de aquí, de, de Suiza. Eso no es así. Eso es una, un abuso de poder y es una intromisión directa al orden constitucional por parte del propio legislador que no respeta, que no se respeta a sí mismo. Lo correcto sería que los legisladores dieran muestra de respeto a la constitución que les vio nacer, Hay un... a la que le dio la oportunidad de participar. Hay un aspecto que el amigo resalta. Y si siguen pensando de esa manera, la reforma parece ser que va y usted la, la está refrendando. Hay un aspecto que el amigo parece resalta. Parece que el, el amigo que llamó la está refrendando. Y, y que muchos ciudadanos entiendo que piensan así que el rol asumido de la facción del PLD que sigue al, presi al presidente Fernández es en busca de los intereses que tienen, no propiamente de, de preservar, de cuidar, de proteger la constitución. Hay que estar claro en eso, Francis. Mucha gente piensa. No, si siguen hecho, por ahí yo, atacando a Leonel. Eh, de hecho, yo no lo entiendo que Lionel, así. Pues sigan por ahí para que sepan lo que vamos a disfrutar nosotros de la de la supresión de esos derechos fundamentales porque aquí no se está respetando como usted dice sí pero ahí hay, hay que estar claro en algo y de hecho en ese en ese aspecto eh, entiendo que es así que no solo una defensa a la constitución de el grupo de la facción de León eh, más que todo también ahí prima ahí prima la situación que vive el señor eh, me el señor Fernández el presidente Fernández con el tema de que es mucho más difícil para él y que Danilo se reforme, que haya una reforma en el que Danilo puedan ir a una contienda interna. Y ciertamente... Si ellos han estado tan preocupados por la Constitución y por lo que establece la misma en defensa de los derechos ciudadanos, todos estos años ellos no han dicho esta boca es mía en relación a los actos que entendemos que no están correctos de parte del accionar del presidente Medina y todos sus funcionarios. Eh, Joel Martínez nos envía la información de prórroga para eh, nuestra universidad y nos dice... Eh, Prórroga del cambio de ciclo básico a carrera hasta el día 8 de agosto. Atención los muchachos que están interesados en el cambio de carrera. Nota, la selección de materias para los que realicen este proceso será el 12 y 13 de agosto. Eh, tenemos eh, Vladimir Mejía que nos dice buenos días. Y con el alcalde Alex Díaz, ¿qué vamos a hacer con la deforestación? ¿Qué ha hecho en San Francisco? ¿Y cuántos millones se ganó en ese negocio de los árboles? No tenían garantía. Bueno, ahí está. Debemos de ser un poquito respetuosos también para emitir los comentarios. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, Francis. Sí. Buen Buenos día, días. Buenos Buenos días. Carolina. Días. Buen día, hermano Fulvio. Buenos Eddie días. Muñoz. Eddie, te ¿cómo lava? te va? Un Buenas abrazo, Eddie. Eddie. Mira, eh, quiero aprovechar este momento porque ciertamente... Hay personas que se han dejado confundir en medio de, de este debate que hoy vive la Nación Dominicana, si se reforma o no la Constitución. Yo entiendo que cada hombre y mujer que le duele la Nación Dominicana, que no quiere una nueva dictadura en este país, debe fijar una posición de manera firme y clara. Aquí no se trata de Leonel ni de Danilo, aquí se trata de que se está jugando con la soberanía nacional, de que se está jugando con la carta sustantiva de la República Dominicana. Y en ese sentido nosotros entendemos que toda, todos los sectores profesionales, políticos, religiosos, empresari empresariales, deben fijar su posición y debe impedirse de la manera que sea necesaria que se reforme la constitución de la república para permitir nuevamente la repopulación de Danilo Medina. Está en juego la democracia en este país y ante esa situación nosotros somos de opinión de que mañana viernes todo aquel que pueda asistir al Congreso al Congreso Nacional que participe de la convocatoria que se están haciendo. Aquellos que nos queremos en los pueblos, está, debemos estar vigilantes, atentos, alerta a lo que pueda pasar, porque yo creo que en este momento la patria le está haciendo un llamado a los hombres y mujeres, a aquellos que no vivimos la dictadura de Trujillo ni esos 12 años de Balaguer, debemos estar sobre todo adelante, el llamado que se haga para defender en este momento la democracia en este país, porque no se está hablando de una reforma constitucional estructural que involucre la grande problemática de la República Dominicana. Solamente se está hablando de reformar la Constitución para permitir la reelección de Danilo Medina. Y eso los hombres y mujeres, la juventud sobre todo, debemos estar presto a entregar, si es posible, nuestra sangre para defender la dignidad de todo un pueblo y para defender las cartas sustantivas que dirige los destinos de la nación dominicana, buen muchas día gracias, muchas gracias, muy buen aporte muy bien. Eli. muchas gracias eh, nosotros entonces vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes, vamos a la pausa continuamos en su espacio de mañana gracias por sus comentarios ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Francia? Antes de irnos al plano sí. de la noticia, que en, el primer, en la primera intervención, cuando esto inició, muchos expresaban que el, el expresidente Leonel Fernández era la persona que podía eh, contrarrestar a, a Danilo Medina dentro del partido. Pero, ¿qué ha demostrado la situación? Que más pueden los intereses, que más pueden la, la necesidad de ellos mantenerse en el poder que todo lo que pueda hacer Leonel. Entonces, esto es un asunto de pueblo, del pueblo completo de República Dominicana. Porque la constitución es el equilibrio de las instituciones. Es lo que esto? determina el plano de paz. Así es. Mira, eh, debo de caramba, nuestro vecino, yo he vivido por más de 20 años... Eh, Prácticamente, patio con patio, la familia de Jesús, de Ramón María, de Jesús, Don Mon, eh, su deceso se produjo a eso de las 10 de la mañana de ayer, y la familia de Jesús y demás, y toda su descendencia, porque eh, tuvo la gracia de vivir 100 años, cumplió wow, 100 wow. años el día 4, pero lamentablemente en el día de ayer Don Mon se nos fue, muy querido en la urbanización Brugal. Incluso hay una... La callecita donde él... La calle donde él vive es una calle pequeña que da una calle muy cercana, es un, ni, una, ni una cuadra. Okay. Y se le puso Don Món, porque era de los impulsores de la... de la... Junta de Vecinos de la urbanización Brugal junto a nosotros cuando la formamos hace más de 20 años. Yeah. Es decir que nuestro pesar y por la pérdida toda la familia y decirle a los amigos de Don Mon y la familia de Jesús y de y toda la descendencia, todas las ramificaciones, que su sepelio se realiza, es decir, está siendo velado en su casa de la calle Don Mon, esquina 14 de junio, en urbanización Brugal, y que a las 3 de la tarde iniciarán los actos eh, eh, y la misa, y luego le darán sepultura en el... Cementerio Gesemaní, pasa sus restos y, y conformidad a toda la familia porque ha vivido junto a sus hijos. Muy, una familia muy unida, muchos hijos y, y siempre al lado de su viejo. Nuestras bueno condolencias que para su familia. Entre todos pudieron disfrutar de él Correcto, 100 años. 100 años. 100 años bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Joanny Cordero. Muy buenos días, Joanny. Ay, yo sé, yo sé, por eso llego tempranito. Saludos, Fulvio, Francis, Carolini, como decía los amigos televidentes, de esta que es Mañana Informativa. Como les anunciaba, vamos a presentar las principales informaciones e iniciamos hablando del plano internacional, específicamente en Colombia, en donde surgieron enfrentamientos entre taxistas y policías durante una huelga. Una huelga de taxistas contra los, las aplicaciones de transporte como Uber derivó en enfrentamientos con la policía en la capital colombiana de Bogotá en el día de ayer. Los manifestantes produjeron bloqueos de tráfico, a lo que los agentes eh, atribuidos respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la concentración. Al menos ocho personas resultaron Arrestadas. Ahí tenemos las imágenes del altercado entre, polic entre policía y taxista, quienes, como decía, protestaban contra algunas aplicaciones que según ellos han disminuido el, la fluidez de trabajo y por ende el entre de dinero. Sabemos que Uber es una de las principales, no solo en Colombia, sino en muchos países, que se incluye República Dominicana. Y hablando de República Dominicana, pasamos al plano local, pasamos al plano nacional y hablemos de política que es el tema que ha estado en la palestra pública desde hace ya aproximadamente dos semanas iniciamos hablando de Luisa Abinader quien llamó al pueblo a protestar frente al congreso mañana viernes sobre esta información de llamado de protesta de ese dirigente del PRM tenemos sus declaraciones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 y aspirante también a la presidencia, Luis Abinader en torno a la situación que se vive en el Congreso Nacional y también en el país, porque es una situación que ha abarcado todas las palestras. Vamos a hablar de Leonel Fernández, quien se reunió con sus legisladores en Funglo de Alaraa. Sobre esta información tenemos las versiones y declaraciones de varios legisladores que forman parte de la línea leonelista.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 A favor de la constitución todo, en contra de la constitución nada. Y serían los únicos responsables de si al Partido de la Liberación Dominicana eh, viene una crisis más profunda de la que estamos en estos momentos. Y continuamos hablando de esta situación dentro de, del PLD, pero pasamos con, una, con la declaración del PRD, del PRD, que anunció que apoyará al PLD solo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 Con candidaturas propias a todos los niveles en instancias de Sin duda, esto resulta ser un espaldarazo a la línea danilista que pretende que se modifique la constitución con el fin de llevar o que continúe más bien en el poder el presidente Danilo Medina. Dejamos hasta ahí la política y también las noticias en el plano internacional y pasamos a las locales. Y es que cinco años de prisión fueron impuestos por amenazar de muerte a una mujer aquí en San Francisco de Macorís, el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte, condenó a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón, hecho registrado en el Distrito Municipal de Aguayo de esta provincia, Duarte. De esta información tenemos la lectura de la sentencia y también la víctima, Carolina Colón. por el artículo 3.09.2, patrocinado, del juicio de Carolina Colombia. En consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 5 años de prisión menor, suspendido de manera parcial, de los cuales deberá cumplir 3 años de prisión y 2 años suspendidos, según que se pone el artículo 341 del Código Posida Penal, Dominical. Esto esto público bajo las condiciones de la ley, las reglas siguiente.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 Donde quiera que me veía me amenazaba. Anteriormente ustedes han tenido situaciones parecidas cuando eran pareja. No, nosotros nunca hemos pareja. Él estaba obsesionado conmigo. Esas fueron las declaraciones de Carolina Colón, quien fue amenazada de muerte de su, por su expareja, a quien condenaron ayer a cinco años de prisión. Pasamos de tema y es que piden la clausura de un bar eh, de haitianos. En el sector San Martín de esta ciudad, dicen que el bar es utilizado para todo tipo de actos ilícitos por los nacionales haitianos. Todos los fines de semana ahí se arma un pleito. El domingo, este mismo domingo, él no ha respetado que está en esta situación.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 eh, hablemos de economía y es que el presidente de la Unión de Comerciantes de aquí de San Francisco, de Macorís, valoró como positivo que se aumentara un 14% el salario mínimo a los trabajadores privados. Escuchemos las declaraciones de Alexander Soriano. Sí, nosotros desde el principio de que se ha estado debatiendo este tema, eh, hemos siempre estado de acuerdo con lo que es el aumento salarial.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 de que un salario, un aumento de salario, sería importante y significativo. Las declaraciones de quien es el presidente de la Unión de Comerciantes de la provincia Duarte. Cambiemos de tema y es el dirigente de izquierda, un dirigente de izquierda reconocido aquí en San Francisco de Macorís, Ramón Rodríguez, dijo que la situación actual que... Está generando el PLD o dentro del PLD No es más que una distracción Vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Rodríguez Mira, el PLD es especialista en crear escenario En que ellos sea que predominen la acción mediática Porque ahora mismo lo que está más en el debate es la contradicción del PLD ...en torno a si se modifica o no la constitución de la República... ...o si el candidato es Danilo Ciel y Leonel... ...ahora con ese debate... ...distraen... ...un conjunto de problemas que esos son de carácter social... ...que están ocurriendo cotidianamente en la República Dominicana... ...la violencia sigue su curso... ...los feminicidios siguen su curso... ...el alto costo de la vida sigue su curso... ...la carencia de un conjunto de necesidades de agua potable... energía eléctrica... ...servicios básicos... ...entonces ellos con eso distraen... Hoy está de moda distraer a la gente, para que la gente no piense en los elementos de vida, en los elementos del buen vivir. Con esta información cerramos el bloque de noticias de este jueves, no sin antes a ustedes recordarles que la número uno en toda la región es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua Randy Light. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me despido por este día. Regreso con Carolina, Francis y Fulvio. Muchísimas gracias por bueno, las bueno, informaciones que nos has suministrado. Parece que los taxistas, tanto aquí como allá en Colombia, se están manifestando y tienen como similitud a lo que a gente. Los manifestantes produjeron bloqueos de tráfico, lo que los agentes respondieron con gases eh, lagrimógenos. Eh, es el tema de la, del tránsito, aquí también, y, pero aquí están peleando es porque no haya un V, que sí. no aceptan que haya una compañía que a, a tan bajo costo, Esté transportando personas. Lo mismo que sucedió aquí cuando se, intro, se introdujo, se sí, llegó esta compañía al pero país. Pero creo que el, el tema está en que debe haber una responsabilidad de, de organización, aún teniendo nosotros las leyes de libre comercio, hay que regular para que se dejen esta. para que no se vean afectados lo, los nativos. Correcto, los nativos, correcto. Eh, Mira. Eh, yo creo en las nacionales que corresponde a todo líder político tomar partida y poner su posición respecto a esta tentativa y a este plan absurdo de reforma a cualquier costo y veo bien que Luis Abinader asuma su posición como político y a quien yo he criticado siempre porque he sentido que ha tenido ausencia en algunos escenarios y momentos que son cruciales para que la República Dominicana se fortalezca en la concientización social, es decir, en la conciencia social. Y que asuma con responsabilidad y de su punto de vista, respecto al plan descabellado de transformar a cualquier precio la Constitución y para un único objetivo. Para un único objetivo sin tener consigo el más mínimo interés de hacer valer las instituciones que ha creado la propia Constitución como mecanismo valorado en toda sociedad democrática por otro... ahora o nunca porque eh... de lo contrario nos van a dejar un país violentada la constitución y aquí no se sabe en qué vamos a parar después de esta segunda reforma si lo logran a cualquier precio va por 70 millones mira eh son, eh, y vemos, y, y le decía, me, me parece a Fulvio le comentaba, detrás de cámara, o sea, los escenarios eh, que se están presentando en el Partido de la Liberación Dominicana tienen acaparado todos los medios a nivel nacional y local. Yo entiendo que es momento de que esta situación se resuelva. Nosotros vamos a esperar qué va a suceder mañana y todas las expectativas que en relación al tema eh, han surgido. Por ejemplo, vemos en, en las noticias e informaciones que nos trae Giovanni, hay cuatro o cinco que hacen referencia a este tema. Y asimismo así mismo es a nivel nacional. ¿Qué te dice eso? que los medios de comunicación, la ciudadanía, solo están o estamos pendientes a la situación que está pasando dentro del PLD, Daniel, el presidente Medina, Leonel Fernández y los legisladores de esos dos bandos. Mientras tanto, nosotros tenemos otras situaciones como país que deben de ser eh, enfrentadas desde las cámaras legislativas, la ciudadanía, ocuparse de otros asuntos, por ejemplo, de Punta Catalina, ¿no se ha vuelto a hablar? ¿Qué más tenemos? De la situación que estamos nosotros enfrentando, en lo que tiene que ver con nuestra imagen en el exterior, a propósito de la cancelación, eh, hasta ahora tenemos entendido que va a ser así, de, de esta compañía que realiza series muy famosas a nivel internacional o mundial, Netflix, que canceló hacer eh, esas tomas o estas series en República Dominicana porque ellos entienden que el país no es seguro. Y otras situaciones que nosotros tenemos, que hay que ir susanando y que se supone que se debe de ir trabajando desde las cámaras y desde el gobierno y solamente se habla de reforma y del PLD. Y nosotros no podemos como ciudadanía seguir eh, bueno, tanto tolerando hace, y aguantando esto, por Dios. Tanto es así que ya la Asociación de Comerciantes, ya los industriales de Herrera, ya la, la, la Asociación de, de Empresarios ha hecho una alarma de alerta. Porque hay una recepción, la economía se ha estancado con todos estos escándalos y nos han puesto a nosotros en el mundo entero. Le ha hecho más daño el cerco militar al Congreso enviado a todo el mundo que cualquier otra cosa a la economía dominicana, tanto en turismo como inversiones internas. Porque usted que vaya a un país o piense viajar a un país y lo primero que le diga la noticia es que el Congreso está sitiado militarizado y ahora con drones y también con aparatos de interferencia por qué de no, llamadas ¿por qué no para estar a la espiando frontera, Fulvio, para drones. estar espiando bueno deberían de llevarlo, bueno aquí en San Francisco de Macorís Junta de Vecinos piden que se clausure un bar haitiano que hay en esa parte de San Francisco aquí eh, cerca de, de Rabuechivo, en el San Martín está ahí ese bar y ellos como junta de vecinos fueron a las oficinas de medio ambiente y le enviamos los inspectores allá en varias ocasiones se intentó conciliar violaron la conciliación se le dio otra oportunidad también la violaron el dueño, la haitiana. Por lo tanto fue remitido a la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente y la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente haciendo su trabajo lo sometió a la justicia y hoy un juez va a determinar qué se va a hacer con ese bar haitiano que está apostado en esa Área de San Francisco de Macorís. ¿En qué parte específicamente Hoy, es Fulvio de, de? Calle 11 me parece que es. Mira, yo creo que el alcalde ha tenido una participación eh, importante en cuanto a lo que es la de desalojo de lugares y sobre todo. Qué raro que no ha habido una participación activa del Ayuntamiento en estas quejas y esperamos que la Fiscalía pueda detener el negocito, que sabemos cómo es que se desenvuelven ese, esos grupos, porque ya lo pasamos en la comunidad de La Brugal y eso no tiene, eso no hay forma de que se pueda pensar de que sea una, un bar o un negocio amigable con el medio ambiente o con el entorno donde se es. Y se ahí se está. hace de todo. No, no, no. Lo, sé que ahí y, es, y el, es todo. Se le incautaron la bocina y buscaron bocinas nuevas. A propósito eh, de las locales, y, y me gustaría escuchar a Fulvio en ese sentido, sobre las informaciones que nos presentan de las plantas que se secaron de las plantas que sembró la alcaldía y que se secaron, según se entiende por falta de cuidado o de mantenimiento a propósito de medio no, ambiente la seca y también. La, que ha una... Sí, y todo lo que tiene que ver con la pérdida de plantaciones y, por supuesto, la inversión que se ha hecho en la ciudad en relación a Mira, lo que tiene que ver Carolina. con el embellecimiento uh -huh. y San Francisco Verde y todo este programa Te puedo decir de la lo alcaldía. Siguiente. Hay que saber que Estamos padeciendo una sequía. Pero también hay que saber que se han hecho grandes inversiones en embellecimiento. Por lo tanto, debe de existir un sistema de riego inteligente para irrigar esas plantas. Porque esas plantas cuestan dinero. ¿Y no se previó? Cada planta de esas debe de costar cerca de 10 mil pesos. ¿Y no se previó Entonces, esto de la sequía? Óyeme, hay sistemas sumamente eh, asequible. Usted lo adquiere hasta por internet. Usted tiene un control automatizado que después que usted pone su sistema de riego por riego por boteo o riego por microapersión a esas plantas desde una toma fija, usted lo puede controlar por su celular o también lo puede programar por las horas que usted quiera que se irrigue. Eso Estamos es algo bonitos. sencillo. No hay que tener ahí un emperado mojándolo con pero, la tinta. Pero Francis... No tenemos agua. Pero Francis, eso hace eficiente el uso del agua. La cantidad del agua que se usa es sumamente pequeña. Porque tú lo puedes programar dos minutos de riego para esa planta y tú puedes decir que va a tener tantos litros de agua que es suficiente para que no se dañe. ¿Sabes que a propósito ese es el y tema? Ese sistema se puede adquirir por donde quiera y es barato. Sí, o sea, pero te voy a decir una cosa, Carolina. y Yo no concibo que se seque una ahora planta, bien, que se siembre bien. para que se seque, que, que esté ahí para que se seque. Yo no concibo Mira, eso. aparte de que se coloca ahí para que se seque, también he, he visto que ha habido una siembra muy cercana y de varios árboles o de árboles distintos Fulvio yo quiero que tú me ayuden en esto para ah. entenderlo porque se ha estado yo he visto que han colocado una palma y una y otro tipo de pero muy cerca como que pero eh, hay, como eh, si tuviéramos ah, eh, como si tuviéramos plantaciones sí. que hay que sembrar en la ciudad pero eh, ese eh, es el eh, tema que es central que estaremos tocando este, eso hemos, me va a ah, bueno. en un tema hemos dado ah, algunas pinceladas sí. y Luego de que nosotros hagamos algunos compromisos, y quiero eh, brevemente opinar sobre la situación de, de esta joven llamada Carolina, donde se le condenó a, a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón. Si esto no es, esto lo es, acepta. Si no lo acepta. Ella dice que nunca han tenido una relación. Esto en el, en el distrito municipal de Guaraguao. Mira, no, de, de, ah, sí, de sí, Guaraguao. Sí, sí, sí. sí, el tema, y a propósito, ayer me parece que era que lo tratábamos: de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar. Y es bueno hecho. que pongan la imagen otra vez, señores Como un hombre obsesionado Quiere estar obligatoriamente con una mujer Y la amenaza de muerte Míralo ahí este caballero ¿Cómo es posible que en la psiquis de un ser humano <risa> ah, yeah. en, en, Él entienda que esa mujer le pertenece Que si no es de ella Nunca, eh, no será de nadie más Vamos a tomar esta llamadita Buenos días <risa> Buenos días, Carolina Buenos días Buen Qué día. Flor. Gracias Qué mujer más bella Qué mujer que <risa> hace su trabajo bien Hey. Gracias. ese parte. Así Porque es. Son señores que también lo hacen bien. Necesitamos eh, esa rosa ahí. Eh, yo quiero decir algo y es que me estoy escuchando el programa y qué lamentable que ustedes tengan que hacer ese comentario. Lo que dice Francis, que hay algo de esto que cuesta hasta 10 mil pesos. ¿Tal vez que hacer una justificación? Para si le habían puesto 1.500, ponerle los 10.000. Pero vea, déjeme decirle algo. Es un abuso lo que se está cometiendo. Aquí todo el mundo sabemos cómo son las plantas. Porque todo el mundo tenemos casa y compramos refiero Yo me, refiero, yo me refiero a los robles sí, amarillos. Sí. Esos robles amarillos son para sembrarse en lugares donde haya otro árbol que lo proteja. Porque he investigado profundamente. Con, con un ingeniero forestal esos árboles no pueden ser sembrados al, al tecero del sol como dicen y esta palmeras no son citarinas ¿entendido? Sí. mire que según la cortan en la luna nueva fíjese como el yo de una vez de tiempo y se va al piso entonces la falta de técnica está haciendo que nuestra ciudad haga grandes inversiones para que se queden en el aire entiende eso es corrupción de oh. las inversiones inversiones más dirigidas Ineficiencia. eso es corrupción bueno mira eso es no cuidar el dinero del pueblo entonces salida hay Santo que Domingo si es claro. una inversión demasiado allá ¿Eh? en, en la, una pregunta ha visto lo de la Guama claro ¿Eh? Una, una, unos pi, que parecen piña Donde están las fincas. Donde de... están las oh, fincas. Yo, yo. No sé qué hace por ahí, porque por ahí el, el, el hábitat es de árboles, es porque es una zona rural. Ahí no hay que sembrar. Fíjese, es el bosque que están sembrando. Que siempre, que respete esos árboles que, ah, que le está tumbando, que no está dando nuestra ciudad a la intemperie, sin protección. Nuestras mujeres en la camino a la universidad y nuestros jóvenes. Están pasando por trabajo porque no encuentran donde guardecerse. Yo quiero que eso le sirva de advertencia a este alcalde para que después no alegue que guarde esos videos, que después van a ser usados. Bueno, muchísimas, bueno, muchísimas gracias. gracias muchísimas Vamos gracias. a presentar algunos mensajes que nos han mandado antes, los amigos televidentes. Antes, de... eh, yo recibí una denuncia del señor Durán, del distrito municipal Aguasanta del Yuna, la reforma. El señor Durán, en tiempos atrás, había trasladado en su camioneta a una señora que murió al cementerio. Y un hijo que ella tiene, que ella tenía, que es un, un señor que tiene trastornos mentales, se ha creído en su imagen, en su imaginación, que el señor Durán fue el que le mató a su madre. Y continuamente está saliendo con un machete afilado a matar a todo el que se pone por delante. ¡Oh, Dios! Y esta semana le entró a todo el que estaba frente a la casa del señor Durán. Y ahí rompieron sillas, todo el mundo corrió. ¿Y qué hizo Eso la fue policía? Eso una locura. Entonces, cuando van a la policía, la policía no hace nada, simplemente dice que ese hombre tiene un papel de loco. Ah, pero deben Entonces, de tomar alguna medida. Hay que tomar medida antes que ese señor que le dicen el cacú, que es el señor que tiene trastornos mentales, Comente, vaya... Man a cometer un acto que mate a una gente o hiera a alguna gente, porque el señor Durán lo que hizo fue un favor de Esos trasladar son las debilidades ¿verdad? que nosotros Entonces, tenemos en nuestro sistema. Alguna público. institución, salud pública, salud pública, debe de tomar carta en el asunto. Es en el distrito municipal Aguasanta de Yuna, en la reforma. El señor Cacú tiene sí. trastornos mentales. Hay sí. que tratarlo, como ser humano, tratarlo. Bajo la eh, enfermedad que tiene, para evitar que mate a alguien. De mañana. Y vale. ahora estamos dentro del segmento del café caliente y producción tiene un tema sumamente interesante. Plantas sembradas por alcaldía en San Francisco de Macorís se secan supuestamente por falta de cuidado y hay ciudadanos que expresan sus declaraciones. Vamos a escuchar. No, no, eso no se hace, eso son es ellas mismas que se han caído, porque una, una mata mal comprada sin, sin raíz y sin nada, se van a prender y sin agua. No le echan agua Un día, tal vez, en la semana. Ellos no están mojando, ya la estamos mojando. A, a las dos, dos, no, la no la la dos a tres ya la estamos mojando otra vez. Sí. Ahora estamos esperando que Ale venga a cortar el arroz, el, el arroz de ella ahora. Porque un arrozal que no ha puesto, ¿ves? Ve la parada, que no podamos ni sentarlo. Miren. Qué situación Carolina tan penosa. Y Fulvio, esto a mí me había preocupado hace mucho. Y la verdad es que llama poderosamente la atención que en la zona rural. Y Óigame esto, sin tomar en cuenta que está fuera del límite urbano de San Francisco de Macorís, porque esa zona pertenece a Guayo. Si mal no recuerdo, la división está en el cruce de, la, de, de Mirabel. La, la Guama es de Aguayo. Y la Guama pertenece a Aguayo. Y el puente sería la línea divisoria entre San Francisco de Macorís y, la y las y las operaciones de la alcaldía, garrafal desconocimiento de los límites tanto urbanos como los límites distritales. Allí donde está el límite distrital le corresponde al director del, del distrito municipal Antonio Guzmán Fernández, como conocido Aguayo. Ahora bien, el área de paseo que es necesaria y obligatoria en toda vía interurbana y que conecta con las demás ciudades, hay que ser cuidadoso porque usted no puede obstaculizar ni colocar por embellecer o lo que sea, porque contrasta mucho, es decir, es, es chocante la palabra, no contrasta, es chocante, que se coloquen árboles que no son de ese entorno y se ven como algo fuera de sitio, fuera de sitio, Francis. es decir que se han utilizado unos recursos que más bien debieron ser colocados en algunos parques Como y no en frente de fincas y terrenos privados porque tampoco puede obstruir el paso o entrada de esas fincas. Y hay un tema en donde están esas personas que hablaron que es la entrada a la, creo que. A la Guama. A la, a la Guama y en la Boca. Uh -huh. Que más adelante también se colocaron justo en el litoral de esos solares que están tratando de levantarlo, porque he visto que le meten escombros y escombros. Le colocaron este tipo de árboles. Mírenlo ahí. Mira, se ve se, que no hay, es parte de ese entorno. No, y también la, la planificación que se supone que debe de, deben de tener. No solo la alcaldía, las personas, las empresas, todo. Tú debes de planificar, debes de prever, debes de establecer si ciertamente puedes hacer algo para que no inviertas eh, un dinero que luego va a ir a la basura. Mira, estos son pérdidas de miles mira, de pesos mira que significan para la ciudadanía. Lo Dime más julio. difícil, lo más difícil, que no es fácil, después que tú siembras un árbol, tú mantenerlo los primeros meses. Si tú no planificas cómo tú protegerlo y darle todo el cuidado que se merece. A lo que me refiero. ¿Tú me entiendes? Desde que tú lo extraes de su lugar de origen, de su lugar donde ellos crecieron, llámese vivero lo que uh -huh. sea, hasta ese lugar nuevo donde tú lo vas a poner. Eso lleva a una serie de técnicas. Tú tienes que transportarlo con cuidado, protegido del viento. Tú tienes que habilitar un hoyo, bien habilitado, con buena cobertura, de acuerdo al tipo de árbol que estás sembrando, y poner ahí también nutrientes. También usar tierra buena. Después que tú lo pones, debes de irrigarlo y mantener ese ritmo constantemente hasta que ese árbol eche raíces nuevas Mira, y usted... pueda asimilar eh, ese lugar donde está. Vamos a poner las imágenes eh, usted ver estos árboles, eh, estas plantas secas, es usted imaginarse el dinero de cada uno de los ciudadanos de San Francisco de Macorís y del país. Porque mire, eso esas matas que usted ve secas ahí, eso significa una inversión que se hizo, que se va al zafacón, que se va a la basura. Y qué decir del tema eh, ambiental, que se supone que es uno de los nortes eh, que en su programa de gobierno establecía el alcalde y como que aparentemente no ha habido la asesoría o, la, eh, o sea, la, la asesoría necesaria para trabajar este tema en nuestra ciudad a raíz de esto nace el descontento de mucha mucha gente de san francisco de, la, de los árboles que se han quitado de que se han plantado otros de que se han secado lo mismo pasó acá en el parquecito de los mártires me parece que fue me corrigen Fulvio donde se, o en el parque Duarte donde se sembraron unos árboles y que se secaron. Entonces no podemos Lo que está en la Avenida Libertad, por ejemplo. No podemos secando. dar palos a las ciegas. Ese dinero es este dinero del pueblo Pero que miren, puede ser invertido en otras necesidades vamos a darle que tenemos. Paso a Felicia, buenos a días. Mira. Hay algo. Sí, buenos buenos días. Día. buenos días, Felicia. Pero bueno, ahí viene el y el café. El café caliente. Sí. Gracias, mira Carolina y Julio, yo he dicho y he explicado gracias, no un aspecto gracias. del manejo de las administraciones y en especial la de acá, hay muchas incongruencias porque creo que hay ahí opera, operan personas con mucha experiencia en el ámbito administrativo de otras administraciones y que conoce muy bien cuáles son los mecanismos la alcaldía no ha explicado estos proyectos y cómo lo va a desarrollar es lo primero a la sociedad no se ha enterado pero sí vi sí escuché el otro día que la alcaldía está siendo reconocida como la número uno de todo el país a nivel de transparencia a nivel de transparencia y hubo un acto muy bonito pero eso se escucha en La Vega, en una emisora de La Vega, no en una emisora de aquí. Y no a donde el pueblo lo pueda apreciar y comparar. Y cuando yo digo esto, es porque ahí está sucediendo algo dentro de, ese, dentro de esa política de comunicación que está llevando la alcaldía. Y me quiero referir a lo siguiente y, y puntualizo breve me permita el amigo televidente para no perder, es que cuando usted hace una inversión, debe consignarla en el presupuesto. Y si ese presupuesto no tiene consignado esos árboles, la compra de esos árboles, porque usted lo tiene como donación, hay otro problema. Bueno. Que el Estado no puede recibir si no está consignando también como donación para que entre y se le dé un valor al presupuesto y luego, usted presente las transparencias. Si se ha hecho sin esa aclaración, no hay transparencia. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Pero eh, yo quisiera hacer una pregunta. Y es que ya eh, se gobierna por decreto en el ayuntamiento. O sea, no hay una sala capitular. ya no hay, no hay. No hacen su función. ¿Qué hacen esos regidores eh, ¿Son dos pandillas que hay ahí o son dos? O, ahí o no, están, no hay. Los regidores hay es que siete pasando? que son los que mandan y todo. ¿O qué es lo que está pasando, Dios mío? Porque eh, yo entiendo que ahí debe haber una sala capitular que debe regularizar. Que critique. ¿no regularidades, porque una cosa que no esté dentro del oriente del Estoy de acuerdo. Eso es una cosa que se sí. es que atención. Y es que esos, esos, esos regidores que están ahí tienen pleno reconocimiento de conocimiento, que es una función municipal parece que no quisiera hacer esa pregunta es verdad bueno. Estoy con... es, ¿Cuál una es el buena pregunta? de ella? si esa es la situación que está pasando entonces ellos deben de manifestarse y, y, a, y a utilizar los mecanismos necesarios para resolver mira, esa situación de que sea por mira, decreto Carolina. o que sea por imposición ah, que en, el, en la alcaldía se esté Escuchemos trabajando buenos días este otro contacto buenos días buenos días aló Sí, buenos días. Y bueno, buenos días buenos días buenos días ¿Qué opina usted de las plantas que se están secando? De las guasimas no, de las guasumas no habla. De las ah, ok, ok, ok. Te escuchamos. Sí, prácticamente sólo un el interés de temas que es el área de la Ok. Lo que pasó fue que lo que se colocó en un seis de son de mala calidad. estas mata, que se llaman Cicalasia o revoluta era un huevo recogido que no es culpa que hizo de la calle, en general el supervisor, pues, el cae Leonardo, de tanta gente le muchísima mala calidad. La psicalaxia casi no necesita agua y no falla. Es fallaron porque eran prácticamente basura lo que se puso. No tiene la estructura que conlleva para ser trasladada, como dice de un lugar de origen a otro lugar. Las palmitas que se pusieron son palmitas recogidas de tronco de mata, que no fueron palmas amaicadas. Oh, ¿Está la aplicación abajadas, Con su pilón. Esa mata no falla. Yo soy el que le trabajo a la calle de la guardia. Y sepan que estoy trabajando con roble. Y palmas con la de zorro. Y uva en la ciudad. Y están Nunca prendidas. Mata. Están prendidas. Es preferible, Fran, comprar Sí, él dice que sí. con con de calidad. Y como usted ponga 25, usted a pone 25 más. Pero usted tiene un trinato dentro de su casa. Para ir de quién. Con cuyo diciendo, porque la intención es buena. Sí. O si sea, Sí, sí. Otra Muchis... cosa, la grama que se puso. Esa grama man, no funciona en la sombra. Y esa área de mi labio, todo es sombra. Ya tienen ahí las formas bueno, no sé por qué le meten más cosas si no era necesario. En esa fecha que ya están viendo, hay que saber qué esto va a poner debajo de, de, pues, de, de la sombra. Y después ya llegar, y de donde la sombra no funciona. En la área de Cuisa, nada de eso no hay. No es pues, que esa persona pone ambos llaves, eso no lo de mata mata mato. Donde el sol no va bien, no funciona. Claro. No, gracias. Bueno, Muchísimas mira, gracias. Que nos... está hablando una persona que sabe de eso. Sí. Él ha vivido de eso, es un viverista, tiene sus plantaciones y también vende esas plantas. Esa área, Francis, tiene una cobertura. De árboles, tú has visto por ahí framboyanes, amapolas, Que también se cacao. ven un tanto fuera de sitio porque como sí. que lo sembraron. Fueron, sí. Fue el ayuntamiento. Al tú sembrar framboyanes, tú lo que estás buscando es una unión en la cúpula o la bóveda espacial. Y, y formar un túnel. Como Bonao, Jarabacoa. Y formar un túnel, que sería hermoso. Eso fue lo que se hizo en sí, principio. Sí, eso fue lo que se hizo en principio. Por la eso intención. que Entonces, se ve que son árboles que llega, lo trajeron, porque sí. Pero, tú eh, conoces, desde que tengo uso de razón, yo conozco porque la Guama, mi familia es de, de la Guama, de la parte de mi papá, fue en el pozo y la Guama. Y camin, y he ido a pie de ahí, de mi casa a la Guama. Es decir, ese entorno se, se trastornó en un momento con todo este tipo claro, de árboles claro, porque claro. No, son de, a, no son de... no son propio. nativas Es una intrusión se, se llama eso, o, o, o invasión. Invasión. De, de, de lo que hay ahí. Y tú poner debajo de sombra otro tipo de, de, de especies. Tiene que saber muy bien cuáles se pueden poner. Mira, eh, es posible habían que tres especies, una tradiótica. Otra. Que haya sido muy buena las intenciones sí. de la alcaldía. Pero eso de, va de a formar su, cuando los framboyanes estén grandes, de, un túnel mayo. De su proyecto de San Francisco Te Quiero Verde, la, la, el. el poner hermosa San Francisco de Macorís y todo lo que ha intentado hacer de alguna manera no ha sido tan posible. Que por cierto... Porque le han fallado esas estrategias o esos mecanismos de aplicación de esa visión que tiene el alcalde de San Francisco de Macorís. Que y que es más cierto, claro que con, con las plantaciones que no le han funcionado del todo. Que por cierto, Carolina, San Francisco de Macorís es una ciudad que está catalogada dentro de las ciudades desértica el casco urbano. Sí. El casco urbano, ¿eh? Porque hay pocas coberturas arbóreas, muy pocas. Y la estamos quitando para poner otra. Sí, es un peligro. Es decir, que eso hay que tener mucho cuidado. Es un cuidado. peligro que baja la calidad de vida de los municipios, porque la contaminación de los escapes de los vehículos provoca que el aire se contamine por encima de los permisos. Y en el fondo, la preocupación que he externado es de la poca transparencia de las operaciones realizadas por la alcaldía en torno a la siembra o colocación de estos árboles porque resulta que eso tiene un costo, resulta que los eh, obreros tienen un costo y movilizar esas plantas tienen otro costo. No sé si eso todo puede ser gratis Bueno. y yo quisiera que me lo expliquen porque si es gratis también debe de estar consignado en el presupuesto y en la orden administrativo para que se identifique como tal. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Baje el volumen del televisor, por favor. Bueno. Deben no. Deben de bajar el volumen del televisor siempre que hagan sus llamaditas. Bueno, a raíz de todo esto y ciertamente como ciudadana, como comunicadora nos gustaría escuchar pues Informaciones en relación sí. al tema desde la alcaldía. ¿Cuál ya es sé. la situación? Buenos días. Buenos días. Debe bajar el televisor des, y vernos en pantalla y e irnos por el auricular. <risa> auricular. Bueno. Auricul ¿Cómo ahí se es, dice? Auricular. Ya. Va mismo. Vamos a ir a una por breve pausa y continuamos con el contenido que hemos preparado para ustedes. No se despegue de su pantalla. De mañana. Cuando hace la pregunta a un amigo televidente Primero nos dice, buenos días eso, eso demuestra que el alcalde de San Francisco de Macorís Es incapacitado para ser alcalde Y luego nos pregunta el señor eh, Manolo Geraldino Dice, ¿qué pasó con el robo de la caja chica del ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Robo? ¿Dónde está la transparencia? Pues yo no sabía eso que se habían robado las cajas chicas del ayuntamiento. Eh, Manolo siempre está Pulver. muy duro, muy serio eh, y Pulver. tira una pregunta muy fuerte. Pulver, ¿tú eh, tienes... Opera en Ornato... El, el tener, el tener una, una, un reconocimiento de transparencia que nunca se había visto en los ayuntamientos, eso es capacidad de administrar, Manolo. Pero ¿y cómo se pierde...? Nunca, nunca se había visto eso. Bueno. ¿Y eso cómo se le llama a esto? Bueno, No, no sé. lo digo de manera... No, no, bueno son eso? cosas que pueden pasar son que no cosas, tiene que ver con la gestión vi, ni la gerencia que vivimos en un país de, de mucha corrupción entre ellos está es robar lo ajeno eso es lo que se bueno. le enseña del poder pero fíjate una cosa tú sabes que el SIGMA es un esfuerzo interesante de la planificación de la USAID de un grupo de, de proyectos que se realizaron y que viene a, a buscar la transparencia en los municipios y ciertamente te va indicando paso a paso que inmediatamente tú cumples con una operación, la subas, pero eso es manipulado. Vamos a tomar Ahora bien, estamos confiando de que el sistema está siendo monitoreado correctamente, pero me preocupa que no se establezca dentro de los presupuestos o dentro del presupuesto, primero, el gasto que representa transformar el parque Juan de Dios Ventura Simón, que tengo entendido no está en el presupuesto, pero está ya en vía de iniciarse eh, y las y las flores o las matas que se han colocado no están tampoco dentro de la planificación o la programática eh, de presupuesto del municipio, eso buenos la días. transparencia entonces tiene que revisarse buenos días buenos días buenos días, buenos días. Eh, la verdad que si te hacen tres programas de cada seis meses tienen que mudar Telenoy para la capital. Poder nacional y, y, y pues, todo eh, va a trascender. Eso lo hace crecer. Porque primero desliga instituciones. Desliga instituciones que la gente presume mezcladas. Y segundo, eh, esclarecen cosas. Como la siguiente. Porque por ejemplo, como un alcalde siembra en el medio de un río, algo que no tiene vida y que no se polla, como una pala mecánica. Ay Dios Que Dios. sembró al en el río. ¿Y 2020? dónde está esa, esa ¿Y ¿qué dicho De la pala mecánica, que cuesta 15 millones de pesos dominicanos y que apenas sin, apenas estrenada, la dejaron hundir en el, lo, en el fango. Y nueva. Eso de claro. nuestro dinero, de lo que pagamos impuestos, como yo, yo pago impuestos. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el derecho que uno tiene? Que uno no puede reclamar, que uno no puede hacer esto. Que todos claro, los estamos viviendo democracia. Gastando más dinero para decir que son serios, que, que se pueden ahorrar y de verdad ser serios. Porque ¿quién dijo que hay transparencia en ese ayuntamiento? Donde violan la ley de, de, de, de la licitación que se hizo. La licitación no se le puede cambiar, ni siquiera la hora ni el lugar, nada, porque ya está violada Y eso se hizo así. ¿Y ¿A qué, por qué licitación esa se refiere? Que, hay, que si eso es de familia dice, y si no es de familia, dice, es que hay que nombre Ale, y hay que cancele Ale, y hay que quita y pone Ale. ¿De bueno, ¿Qué empresa es eh, esa? No, no, Óyame, la... hermano. San Francisco de Macorís está alto. Bueno. Está alto. La cosa, la mujer de César no solo debe aparentarla también a aparentarlo muchas gracias Tony muchas gracias mira eh, realmente el alcalde es el que tiene la facultad para proponer y para despedir en el ayuntamiento esa facultad no podemos negársela realmente él tiene toda la facultad ahora lo que se espera del estado dominicano es que exista verdaderamente un ámbito de carrera y donde el técnico o donde el empleado que funciona no esté superditado su cargo porque pertenezca a una parcela o a otra, sino que está rindiendo una labor en favor de la municipalidad y es remunerado. Es decir, que no podemos, eh, eh, debiera de, de ser así, pero los ayuntamientos han sido un poquito más lentos para in integrar lo que se llama la carrera administrativa que dispone la ley 4108. ¿En qué sentido? Bueno, que hay muchos técnicos ahí de importancia. Bueno, el caso de Fulvio, que hay que reconocerlo. Pero yo le voy a preguntar a Fulvio, ¿Fulvio a usted se le consulta para hacer ese plan de siembra en el ayuntamiento? No. Como director de medio ambiente. No. ¿Y como experto en forestal? No, no, no. No se me consulta. No, no, no puede ser. No se me consulta. Vamos. ¿Porque usted es el director? No se me consulta. Bueno, ahí hay una... Bueno, entonces... No puedo dudar, vuelvo y repito, yo conozco lo que es el SIGMA y, y fue en gestión nuestra cuando fuimos regidor que inició ese proceso en el ayuntamiento y fue el tercero que se integró en el país pero de ahí a lo que es el cumplimiento de la normativa ciertamente que aspiramos porque ojo, no podemos hacer comunicación para dañar debemos hacer comunicación para transformar nosotros en lo particular, yo cuando hablo de la municipalidad lo hago con el sentido amplio y conocimiento de mis conocimientos y hago la propuesta a la vez para corregir, porque no es ser contrario a Alex por serlo, no, claro, sino claro. identificar, identificar debilidades con el propósito no de dañar, sino de que se corriga. Mira. Porque si él fracasa, fracasó. ¿No? La ciudad entera. Y tiene también muchas cosas buenas que hay que resaltar. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que debemos ser compromisarios del desarrollo del pueblo a través de la comunicación. Vamos a ir a una breve pausa para. Eh, bueno, vamos a la okay. cápsula agropecuaria con Jonet Silvera. Siempre Telenor nos tiene acostumbrado a darnos, aquí en de mañana, nuestro productor, aquí en de mañana, a darnos. Eh, conocimiento acerca de cómo hacer la cosa, precisamente hablando de cosas agropecuarias, vámonos a la, a la cápsula agropecuaria con el ingeniero Jonel Silvera, vamos a ver qué nos tiene para hoy. En esta nueva entrega le hablaremos sobre las maquinarias agrícolas, herramientas utilizadas para realizar trabajos agrícolas utilizando tecnología, buenas prácticas agrícolas,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 Silvera Agro y a compartir y a comentar. Nos vemos en la próxima edición. De mañana. Bueno, nos fuimos al aire es, ten, es teniendo, nos agarraron es, eh, tranquilo. Excelente esa Mira, cápsula agropecuaria. ¿no? Es interesante sí, porque Jornel lo hace de una forma muy altruista y ojalá que aquí los dueños de los productores, dueños de finca, los ganaderos, puedan tener la asesoría de Jornel. Y Una yo creo que, que, la, que el hombre del campo, aunque tiene mucho conocimiento de sus vivencias y conoce cómo hacer parir la tierra, hoy día la tecnología, la tecnología y sobre todo el arroz, que hay mucho avance, requiere de la mano del técnico y del profesional que hoy tienen las nuevas técnicas porque el tema es que se vaya eficientizando la producción y por ende garantizando la alimentación de la sociedad claro. en uno de los puntos más precarios que tenemos actualmente en nuestra economía y que lo hemos dejado de lado y es lo que está más peligroso aparte de la peligrosidad de lo que significa la seguridad jurídica del país, está en el manejo de la deuda pero sobre todo de los ingresos del país. Cuando tenemos una diferencia de lo que exportamos y lo que compramos, ese es el desbalance que hoy estamos comprando más fuera que lo que estamos produciendo, pero también otra cosa, no tenemos la producción aquí que nos permita generar recursos por la venta de esos productos en el extranjero y traer más dólares. Es que a los amigos les interesa más... La importación, la compra. Entonces, eh, el sector agropecuario en nuestro país ha sido un tanto olvidado. y este tema Agarraron es, 12 sacos de, de, de ajo en la frontera. Pero A pasan 17 activos. haitianos.